Segundo Libro de las Crónicas Segundo de Crónicas, Capítulo 1 Salomón, hijo de David, fortaleció su dominio sobre el reino, y el Señor Dios estuvo con él y lo hizo sumamente poderoso. Salomón mandó llamar a todos los jefes israelitas, a los comandantes de millares y de centenas, a los jueces y a todos los jefes de familia, Salomón se dirigió con toda la asamblea al lugar alto de Gabaón, pues allí se encontraba la tienda del encuentro de Dios que Moisés, el siervo del Señor, había hecho en el desierto. David había subido el arca de Dios desde Kiriat Jeraim hasta el lugar de Jerusalén, donde había levantado una tienda para ella. Sin embargo, el altar de bronce hecho por Bezalel, Hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí frente a la tienda del Señor, por lo que allí fue Salomón a la asamblea a adorar. Salomón subió al altar de bronce ante el Señor, frente a la tienda del encuentro, allí presentó mil holocaustos. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que te dé. Salomón respondió a Dios. Tú mostraste un amor confiable y sin límites a mi padre David, y me has hecho rey en su lugar. Señor Dios, por favor, cumple la promesa que le hiciste a mi padre David. Me has hecho rey de una nación que tiene tanta gente como el polvo de la tierra. Por favor, dame sabiduría y conocimiento para dirigir a este pueblo. Pues, ¿quién puede gobernar con justicia este gran pueblo tuyo? Dios le dijo a Salomón, «Porque esto es lo que realmente querías, y no pediste riquezas, posesiones u honores, ni la muerte de los que te odian, ni una larga vida, sino que pediste sabiduría y conocimiento para gobernar con justicia a mi pueblo del que te he hecho rey. La sabiduría y el conocimiento te son dados. También te daré riquezas, posesiones y honor» mucho más de lo que ha tenido cualquier rey que te haya precedido o que venga después de ti. Entonces Salomón regresó a Jerusalén desde la tienda del encuentro en Gabaón y gobernó sobre Israel. Salomón construyó un ejército de carros y caballos. Tenía mil cuatrocientos carros y doce mil caballos que colocó en las ciudades de los carros, y también con él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén abundaran la plata y el oro, como las piedras, y la madera de cedro como los sicómoros en las estribaciones. Salomón importó para sí caballos de Egipto y de Coa. Los comerciantes del rey los compraban en Coa. Se podía importar un carro de Egipto por seiscientos ciclos de plata y un caballo por ciento cincuenta. De la misma manera, los exportaban a todos los reyes hititas y a los reyes arameos.